Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos, sean bienvenidos a este tiempo de oración. Hoy ponemos todo, todo en las manos de nuestro gran Dios, el Creador del cielo y de la tierra, el único que merece, merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Queremos expresarle a Él nuestro agradecimiento. Y que le invitamos a usted para que se una a este tiempo de oración, asuma la mejor disposición y estemos de una manera conjunta trayendo nuestras peticiones delante de Dios. Y es que hoy nos gozamos en el Señor, Él que es la fuente de todas las bendiciones, que nos ayuda, que nos bendice, está siempre con nosotros. Hoy queremos expresarle eso a nuestro Dios. El agradecimiento ante todo, decirle gracias, Dios, gracias, Padre Celestial, por la vida, por la salud, por todas las pensiones con que nos has beneficiado en esta vida, Señor. Gracias porque has tenido cuidado de nosotros. Y hoy queremos expresarte, Dios mío, nuestro amor, decirte gracias, Dios mío, por la vida, por la salud. Gracias por todas las cosas, Señor, porque en ti, Señor, nada, nada podemos, Señor. Gracias, Padre. Y queremos en este día, en este preciso momento, decirte, Dios, mira mi vida. Mi vida está delante de ti, Señor. Delante de ti está mi vida para que tú, Señor, hagas como quiera en mi vida. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante. Ayúdanos para corregir lo que tengamos que corregir. Perdona Señor nuestro pecado, perdona nuestra maldad, perdona todas las cosas Señor, queremos expresar nuestro agradecimiento y nuestro arrepentimiento también de todo pecado, de toda maldad Señor, porque sabemos que tú no te complaces con el pecado sino con la persona que se arrepiente de su pecado, de su maldad y que nos ayuda Señor, así que hoy es un día Especial que queremos expresarte, Dios, nuestro agradecimiento a ti, Señor, en este precioso día. Gracias, Señor. Gracias por la vida, por la salud, por todas las bendiciones. Mira, Señor, la necesidad que hay en tu pueblo, Señor. Las necesidades que hay, Padre de la Gloria. En esta vida, Señor, estos tiempos difíciles. Estos tiempos en que muchas personas... Están padeciendo enfermedades, Dios de la gloria. Queremos pedirte como todos los días, Señor, por la sanidad de las personas que están enfermas, Señor. No nos cansaremos de hacerlo, Señor. Tu palabra dice que debemos orar los unos por los otros. Y si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. La oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere pecado, pecados le serán perdonados Dios mío gracias por por tu amor por tu infinita misericordia Señor gracias Señor queremos humillarnos delante de ti Dios mío porque reconocemos nuestra insuficiencia y que nosotros dependemos totalmente de ti Padre gracias Dios mío hoy Señor queremos orar por aquellos hermanos que también están afligidos. Que están afligidos por alguna situación. Dios de la gloria que está afectando su vida. Que está afectando a su familia. Queremos orar para que tú consueles. Tú le lleves respuesta, solución a esa situación, a ese problema. También por los que están enfermos, Señor. Y alguno está enfermo, dice tu palabra en el libro de Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le será perdonado Gracias, Señor. Porque tú traes sanidad, traes respuesta a los problemas. En este día, Señor, queremos seguir orando todos los días. Te pedimos que pongas en las personas ese deseo de orar por los demás. padre con ese deseo, con una expresión del amor, que debemos tener con nuestro prójimo, orar por los demás, especialmente por los que están enfermos, Dios, mira las personas que están enfermas, están padeciendo cualquier enfermedad, Dios mío, estamos orando, para que tú traigas sanidad a sus cuerpos, tu palabra también nos dice, que Jesucristo en la cruz de Calvario, llevó nuestro pecado y también llevó nuestra dolencia, nuestras enfermedades, y por sus llagas, hemos sido curados, Señor, gracias por la sanidad divina, Gracias porque tú estás actuando en este día, Señor, trayendo sanidad a los cuerpos, Dios de la gloria. Gracias por esta, esa bendición, porque podemos contar contigo, Señor, porque siempre estás atento a nosotros, Dios. Gracias, Dios mío. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, que es poderoso, Dios. Gracias por todas las bendiciones de sanidad. También gracias por la ciencia médica que, que tú utilizas, Dios, para traer sanidad a muchas personas, pero sobre todo gracias Dios por tu intervención directa para que sean sanados los enfermos, Señor. Queremos orar por las personas que están enfermas en este día, que están en un hospital, Señor. Ándale con tu poder, tu poder sanador está ahí visitándole y está llevándole sanidad a los cuerpos. Aún las almas heridas también sean sanadas, Señor. Hay mucha gente también, muchas personas que están resentidas, que tienen enfermedades debido Debido a su condición del alma, debido a que en su alma hay rencor, hay odio, hay deseo de venganza, hay muchas cosas malas y eso tra se traduce en enfermedad para su cuerpo. Por eso también sana el alma, Señor. Sana el alma herida, Señor. Cicatriza esa herida en el alma, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias por estar en este día con nosotros como siempre escuchando, oyendo y respondiendo las oraciones Dios mío, perdona el pecado es necesario, estimados hermanos que usted se arrepiente de su pecado para que su oración, su petición no tenga estorbo el Señor le responda pero ahí, con toda sinceridad vaya en arrepentimiento al Señor Diga al Señor, perdona mis pecados perdona mi maldad ayúdame para no caer en, la, en medio de la tentación sino que tú me fortalezcas y sigamos adelante con el poder tuyo, Señor, sobreponiéndonos a todo pecado, a toda maldad, que cada día nuestra vida sea limpiada más, nuestro corazón sea limpiado más, con la sangre preciosa de Cristo, nos limpie de todo pecado, de toda maldad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, te bendecimos, glorificamos tu nombre, es poderoso, Señor. Gracias, Padre, ahí aquí estamos orando, y seguimos orando en esta preciosa mañana, Señor. Gracias, Dios. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Que mi Dios me lo bendiga en este nuevo día. Y le damos gracias al Señor porque comienza una nueva semana. Gracias, Padre amado bendito. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Y aquí estamos ante tu presencia, Padre, en el devocional de Manantial. Gracias, Señor, por, te damos, Padre, porque has permitido de que estemos aquí nuevamente, Señor. Hablando, Señor, de la gloria de tu palabra, Padre, llenándonos más de ti, Señor, de la gloria. Y también compartiendo, Señor, tu palabra con las demás personas que están ahora mismo conectadas, las que se están conectando y las que se van a seguir conectando, Padre amado bendito. En esta mañana, Estamos muy agradecidos con el Señor porque Él ha permitido de que muchos pudiéramos levantarnos, abrir nuestros ojos, mirar nuestra familia que está a nuestro lado y a mirar también, Señor de la gloria, lo lindo y maravilloso, Señor, de tu creación, Padre. Gracias, Señor de la gloria. Eres poderoso, Dios mío, Padre amado bendito. Y aquí estamos, Señor de la gloria, en tu presencia, Padre. Y vamos a abrir la Biblia en el Salmo 127, que dice la palabra del Señor, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Qué bonita palabra que nos da el Señor en esta mañana. Aquí esta palabra se está refiriendo a la familia. Amén. Aquí dice, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Cuando una familia o un hogar o un matrimonio no está construido bajo el poder de Dios, esa construcción, esa familia no funciona bien. Ese es cuando se construye una casa, lo primero que se construye es la base, la columna de la casa. Pero si esa, si esa base y esa columna no se construye bien, esa casa se cae. Y así es el hogar. Cuando el hogar comienza, mientras que el hogar no está Dios en ese, en ese hogar, ese hogar no, no funciona. Hay muchos hogares que se han destruido. Hay muchos hogares que se han... Muchas parejas que se han separado, familia. ¿por qué? porque ese, ese hogar no se ha construido bajo el poder de Dios ¿Sí? hay personas que se hay, hay parejas que se han se han casado se han organizado pero ¿qué pasa en, ese, en esa unión? que al tiempo se separan al tiempo se divorcian al tiempo que una familia por allá y otra por acá. ¿Por qué? Porque no está, no está Dios en ese hogar. Dios no está ahí. No le ponen las manos a Dios el hogar. No le ponen las manos de Dios a sus hijos. No le ponen las manos de Dios esa, esa familia. Nosotros tenemos que poner nuestra familia en las manos del Señor nuestro hogar en las manos del Señor para que esa familia funcione bien para que nuestros hijos estén bien estén caminando bien para que podamos dar ejemplo ¿sí? a los demás el Señor es muy Él, el Señor nos ama mucho y también Él ama mucho a la familia. Porque lo primordial del Señor es la familia. Si la familia no está cimentada en el Señor, esa familia no funciona bien. Esa familia no sale adelante. Esa es como la casa. Están construyendo la casa, pero si la casa no está bien construida, esa casa se cae. Esa casa se cae porque se cae. Y así somos estamos en la familia también. Mientras que la familia no esté vi, bien cimentada, en el Señor esa, fa, esa familia no funciona bien. Y dice la palabra, si el, si, si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas Cuando una familia no está funcionando bien, cuando una familia no está como Dios quiere que está, ahí no hay nadie que lo pueda vigilar, ahí no hay nadie que lo pueda que lo pueda ayudar, ¿por qué? porque esa familia no está unida al Señor ¿sí? no está unida al Señor nosotros tenemos que entregarle todo al Señor para que nuestra familia funcione bien, tenemos que toda la familia buscar del Señor si tu hogar se ha destruido es porque tú Ustedes no han buscado de Dios para que sea el Señor, ¿sí? protegiendo a su hogar, protegiendo a sus hijos, protegiéndolo a ustedes. Así como el Señor nos construye nuestra familia, Él construye nuestra familia, Él une a nuestra familia, Él es el que... Une a toda la familia porque Él es nuestro creador. El fue que creó a la familia. Desde el vuelto del Edén salió la primera familia. Y en esa familia estamos nosotros también. Así que estamos agradecidos con el Señor por la familia que Él nos ha dado. Pero hay mucho que el Señor le ha dado a su familia. Pero ¿y dónde está esa familia? ¿Dónde está ese hogar que Dios le dio? Cada quien está con yo, su rumbo. Muchos se van, muchos están viviendo con, con diferentes personas. No es la persona que, que el Señor le dio, sino que están unidos, sí, con otra persona. Tienen hijos con, con otra persona y eso no es bueno. El Señor quiere que la familia esté unida, que Él dice en su palabra que lo que Él una, el hombre jamás lo separará. Mientras que la familia, mientras que la pareja esté unida al Señor, esa familia no tiene por qué separarse. Esa pareja no tiene por qué separarse. Esa pareja tiene que estar ahí, en camino del Señor, para que el Señor dirija ¿sí? esa, esa unión ese matrimonio. Que pueden venir los problemas, pero si mientras que vienen los problemas y estás tú, y están ustedes ahí con el Señor, el Señor resuelve sus problemas y la vida sigue. ¿Por qué? Porque tienen temor de Dios, tienen temor de, la, de, de hacer las cosas que el Señor no le agrada. Todos tenemos que estar bajo el poder de Dios. Todos tenemos que estar bajo el control de Dios. Si Dios no nos controla, ¿quién más nos los puede controlar? Si Dios no controla tu hogar, ¿quién más nos ¿quién puede controlar? Tienes que poner tu hogar, tienes que poner tu familia en las manos del Señor. Le damos gracias al Señor. Él es el que controla las enfermedades. Él es el que controla todo lo que a nosotros nos sucede. Y si vamos a los pies de Él, el Señor controla tu problema. El Señor controla tu enfermedad. El Señor controla tu noviazgo, el Señor controla todo, porque Él es el Todopoderoso y porque Él nos ama. Y dice la palabra, el Señor es amor y también es fuego consumidor. Así que en esta mañana le damos gracias a Dios, porque Él es el Todopoderoso, Él es grande y maravilloso. Y tenemos que darle las gracias diariamente al Señor por las cosas buenas, por las cosas malas, por las cosas... Tenemos que darle gracias a Dios ante todo. Y todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Nadie es perfecto en esta vida nadie el único perfecto se llama jesucristo nosotros tenemos que dar buscar la perfección es en jesucristo si tu hogar quiere ser un hogar perfecto busca a cristo que cristo es el que va a llevar la perfección en tu hogar es el que va a llevar la perfección en tu vida en tus hijos cristo es el único reciba a cristo en tu corazón ponle las manos a cristo tu hogar tus hijos tu esposo, tu esposa, ponse en las manos del Señor y verás a ver que vas a, vas a tener una vida, una vida sana, limpia, una vida recta ante la, ante la presencia de Dios, porque el Señor te va corrigiendo tus errores. El Señor te va limpiando tu camino. El Señor te va limpiando tu mente. El Señor quiere que tú seas una persona que lleve tu vida correcta ante la presencia de él porque tú ustedes tienen que darle cuenta a dios por todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra tú tienes que darle cuenta a dios yo tengo que darle cuenta a dios todos tenemos que darle cuenta de dios hasta el trono celestial porque porque él nos va a llamar a cuenta por todo lo que nosotros hemos hecho aquí en la tierra así que te digo en esta mañana que te prepares para cuando el señor te llame darle cuenta por lo que tú estás haciendo hoy en tu familia, lo que estás haciendo hoy aquí en la tierra. El Señor te va a llamar a cuenta. Busca del Señor, arrepiéntete y yo y busca tu familia también. La familia unida es una familia que sale que sal adelante. Busca a tus hijos. Si no tienes tus hijos en... en, en no tienes tus hijos viviendo contigo, tu esposa, reconcíliate, que el Señor, el Señor es un Dios de reconciliación, el Señor es un Dios que Él nos llama a la unión, a la perfección, así que en esta mañana le damos gracias al Señor y seguimos orando, por las personas que están necesitadas, como ese hogar que está destruido, como ese hijo que, no, que, que está descarriado, como lo, la, aquellas personas que están en novia, esos, esos jóvenes que están en noviazgo también, el Señor necesita que ustedes vengan a los pies de Él para que Él pueda llevar, llevar ese noviazgo en rectitud, para que sepan ustedes cómo se lleva un noviazgo, no es el noviazgo de hoy en día ah, que la, que la pareja se conociera en una fiesta y enseguida, enseguida se van. Eso no es noviazgo. Ese es pecado. Ese es pecado. Si tú quieres tener un noviazgo, pónsela en la mano del de, de, de Señor, tú joven. Jo, joven, pónsela en las mano del Señor, que el Señor es el que te va a guiar. ¿Cómo debes tú llevar tu noviazgo? No lleves un noviazgo pecaminoso. Recibe, recibe ese consejo en esta mañana, joven. Recíbelo en esta mañana. Si tú tienes tu novio, espera en el Señor el Señor es el que hace, sí. el Señor es el que puede unir a ustedes en matrimonio, uno tiene que esperar en el Señor, en el tiempo del Señor, para que los se puedan realizar, puedan formalizar un hogar, esperen en el Señor, no se vayan a la ligera, a unirse a hacer sus cosas fuera del matrimonio. El Señor no quiere eso. ¿Por qué? Porque viene el pecado. Ahí viene la destrucción de ustedes. ¿Por medio de qué? Por medio del pecado que ustedes están haciendo. Si apenas que, que se, se ven enseguida, se van. No son capaces de decirle a su mamá o a su papá, yo tengo un novio, yo tengo un así, así, no son capaces de comentarle, sino que hacen las cosas a escondidas. Después que, después que hacen sus cosas, entonces que vienen las consecuencias, después que vienen los problemas, busquen del Señor, ponga su noviazgo en la mano del Señor, que sea el Señor dirigiéndolo, sea el Señor guiándolo a ustedes, cómo es el que se debe de llevar, ¿Sí? una unión. En esta mañana, jovencita, te digo que busque de Dios, búscalo, arrepiéntete y busca del Señor. Que el Señor sea. Que lleve la vida tuya en rectitud Dios te bendiga en esta mañana Dios te guarde a toda la familia a todos los que están enfermos Señor te lo ponemos en tus manos en esta mañana Padre mira cuántas jovencitas Señor de la gloria están ahora mismo Señor apartadas Señor cuántas jovencitas Señor están ahora mismo Señor haciendo su vida desordenada Padre pero te pido en esta mañana por ellos, Señor, por ese joven, por esa joven, Dios mío, Padre, que seas tú, Señor de la gloria, tratando con su vida, Señor, tratando con ese noviazgo, Padre. Así también, Señor, te pedimos por aquellos hogares, Señor, esos hogares, Dios mío, Padre, que no han funcionado, Señor, esos hogares que han comenzado, por el Señor de la gloria, pero ahora. Ahora mismo, Señor, están separados, Dios mío, Padre. Tú mira esos hogares, Dios mío, Padre, y por eso te lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, Padre amado bendito, construyendo nuevamente, Señor, esa familia, Padre, construyendo nuevamente, Señor, de la gloria y ese hogar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Toda mentira del diablo se va en la vida, Señor, de la, de la familia, Padre, en los hogares, Señor, de la gloria, en los matrimonios, todo adulterio, toda fornicación, todo pecado se va de la familia en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre gracias te damos Dios bendito por esta mañana Señor de la gloria bendice Señor a esa familia Padre, bendice Señor a esa pareja que está en noviazgo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Padre también Señor oramos Señor y te lo ponemos en tu mano en esta mañana Señor, aquellas personas que se encuentran enfermas Señor de la gloria, cuántas personas Dios mío Padre están enfermas, están en una cama, están en una silla Dios mío Padre ten misericordia de ellos Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú viniste, Señor, a sanar a los enfermos, Señor. Tú viniste, Señor, a libertar, Señor, a los cautivos, Padre. Y en esta mañana, Señor, te pido, Padre, que liberte, Señor, de la gloria, toda persona que se encuentra atada, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, por aquella enfermedad, Dios mío, Padre, te ponemos en tus manos, Señor, de la gloria, al hermano Gustavo Guerra, Señor. A la hermana Lucy Silgado, Padre. Te ponemos a nuestro pastor en tus manos también, Dios mío. Te ponemos, Señor, a, a Jonathan, Padre. Te lo ponemos en tus manos, Señor. A la señora, Señor Gima, Padre. También te la ponemos en tus manos. Al Señor Hernán, Padre. Mira a la familia del Señor Hernán, Dios mío, Padre. Mira a su esposa, Señor. A su madre, Dios mío, Padre. Te pido, Señor, de la gloria que seas tú restaurando esa familia. Señor, que seas tú quitando Señor, toda piedra de tropiezo Señor, para que esa familia Señor, llegue a ser unida nuevamente Padre, te lo ponemos en tus manos Dios mío, Padre, dale fortaleza Señor, a la mamá del Señor Hernán, Señor de la gloria esa señora, Dios mío, Padre no, te la, no la conozco, pero tú sí la conoces a ella, Padre, pero te la pongo en tus manos para que seas tú, Señor tratando con la vida de ella, Señor bendícela donde ella se encuentre Señor de la gloria, y también también, Señor, te ponemos a su esposa, Señor de la gloria, trata con su esposa donde esté, Señor, porque tú eres un Dios de lejos y un Dios de cerca, Padre, donde está ella, tú estás ahí también con ella, Padre, y te la pongo en tu mano en esta mañana, Señor de la gloria, también te ponemos a esa joven, Señor, que se encuentra enferma, se encuentra hospitalizada, Señor, a esa hermana también, Dios mío, Padre, te la pongo en tus manos, Dios mío, Padre, para que seas tú su médico sanador, para que seas tú dándole fortaleza, Fortaleza, Señor, llámese como se llame la enfermedad, llámese como se llame la dolencia, la dificultad que tiene en su cuerpo, se va en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, porque tú eres nuestro médico por excelencia, tú eres nuestro médico sanador, tú eres el médico sobre todo los médicos, Padre, y por eso te lo ponemos en tu mano en esta mañana, Padre, para que seas tú, Señor, dándole fortaleza, dándole fuerza para que salgan adelante y dándole ese poder para levantarse, Señor, de esta cama Padre, en el nombre de Jesús Señor, te damos la gracia en esta mañana, y sigue Señor haciendo sanidad Señor en esta mañana por los cuerpos de aquellas personas Padre, te damos gracias Dios bendito, en Cristo Jesús, amén y amén Seguimos orando en esta preciosa mañana, dándole la gracia al Señor ya para finalizar esta media hora de tiempo de oración. Estamos concluyendo precisamente. Decirle Dios, gracias por este tiempo de oración, gracias por este día. Ponemos todo en tus manos, Señor. Que hoy tengamos un día que la presencia tuya se manifieste en nuestras vidas. Que estés con nosotros, Señor, guiándonos, guardándonos, librándonos de todo mal, Señor. Trata con nuestra vida, con nuestra salud, con la salud de cada persona que está afectada, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, también, Dios mío, esos jóvenes que están en relación de noviazgo, que puedan entender que es una etapa para conocerse, una etapa para prepararse. La, la unión con esa otra persona que es de por vida, una etapa bien importante. Ayuda, Señor, también en los hogares, las familias donde hay problemas, Señor. Gracias porque hoy hemos orado con este propósito Estos propósitos Dios Y sabemos que tú nos escuchas Gracias te amo Señor Te bendecimos y glorificamos tu nombre Ponemos este día, te repetimos, lo repetimos Ponemos este día en las manos de nuestro gran Dios Gracias Espíritu Santo Por estarnos guiando en este tiempo de oración Y a Jesucristo Gracias por ser nuestro Señor Nuestro Salvador Nuestro Libertador Eres todo para nosotros Gracias Jesús de Nazaret hemos orado, hemos hecho esta oración en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús de Nazaret Dios te guarde, Dios te bendiga